Sogamoso es un municipio colombiano situado en el centro-oriente del departamento de Boyacá, en la región del Alto Chicamocha, en la capital de la provincia de Sugamuxi. Se encuentra a 228.5 kilómetros al noreste de Bogotá, la capital del país, y a 75.8 kilómetros de Tunja, la capital del departamento. Posee una altitud de 2.569 metros. Tiene temperaturas promedio de 17 grados centígrados. La base económica de la ciudad es el comercio interregional entre los llanos orientales y el centro del país la industria siderúrgica y de materiales de construcción y la explotación de calizas, carbón y mármol. Es uno de los municipios con mayor calidad de vida en Colombia y es categorizado por la DNP como un municipio con un entorno de desarrollo robusto. Se le conoce como la ciudad del sol y del acero. Y con el Sogamoso se remonta a la cosmogonía chicha, a la creación del sol en el valle de Iraca, Suamogs. Sogamoso fue un centro religioso de la comunidad muisca, vestigios de la cual se encuentran en la necrópolis del Templo del Sol del Museo Arqueológico de Sogamoso. Primitivas migraciones humanas en el oriente colombiano se extendieron aún en el siglo IX de nuestra era. Algunos de esos migrantes pertenecientes de la familia Chicha se mezclaron con los ya asentados dejando como testigo de ello las pinturas rupestres plasmadas en las rocas del Pilar y Ceivita. Invasión española. Juan de San Martín conquistó el valle de Iraca. Al paso de los conquistadores, Gonzalo Jiménez de Quesada encontró la ciudad sagrada de las Muiscas, cuyo sumo sacerdote y gobernante era el cacique Sugamusi, de quien deriva el nombre de la ciudad. Sugamusi tenía prevista una escuadra de indios para oponerse a la invasión en el hecho de, conocido como la batalla de Iraca. Sin embargo, con facilidad fueron dominados y constreñidos a huir de cercado de Sugamushi, de bellos adornos de láminas y platos de oro puestos en la fachada, que fueron hurtados por los castellanos. Como etapa culminante de la expedición de Jiménez de Quesada en agosto de 1537, el indio Baganique delata las riquezas de su y su Santuario del Sol, apenas empezaba la conquista de lo que sería el nuevo reino de Granada. Habiendo asegurado el poblado, Quesada dio la orden de esperar la luz del nuevo día para acceder al templo y extraer con calma los tesoros. Sin embargo, los soldados Miguel Sánchez de Llerena y Juan Rodríguez Barra saquean el templo de medio de la noche, causando un incendio, incendio del Templo del Sol, al posar sus antorchas en el lugar. Usted, la Fundación Española, a la llegada de los conquistadores españoles, en 1537 ya existía un asentamiento con una numerosa población y una organización civil, política y religiosa mencionada por los cronistas españoles, de tal forma que cuando en 1572 que el capitán Bernardino de Mójica, procurador de Tunja, pidió al presidente Andrés Venero de Leiva autorización para realizar la fundación de Sogamoso. La petición fue denegada, dada la existencia de este poblado como asentamiento indígena, importantísimo desde las lejanas épocas de la prehistoria. ÉPOCA COLONIAL Sugamuxi fue bautizado como católico y se le dio el nombre de Alonso, así como el tratamiento de Don. Sin embargo, el cacicalgo entró en decadencia bajo el dominio peninsular. Tras el incendio del máximo templo de los muiscas y la repartición de tierras e indígenas entre españoles, se construyeron varias capillas. Don Bernardino de Mojica y Guevara propuso convertir el poblado del Valle de Iraca en una villa, pero tuvo oposición del gobierno de Tunja. El rey Carlos V se quedó a su famoso un retrato al oleo de San Sebastián, santo al cual estaba dedicada la ciudad. En 1584 se dedicó la primera iglesia por orden de la corona real y en 1596 fueron demarcados los límites del resguardo indígena de Sogamoso, modificados en 1636 a instancia del visitador don Juan de la Palcárcer, quien deja instrucciones precisas para que el corregidor Martín Niño y con distribuyan las tierras. Entre 1777 y 1810 se adelanta el proceso legal para la erección de la parroquia de Sogamoso, se trazan las calles definitivas del pueblo y se inicia la construcción de locales para los servicios del público. Pocos años después, la población sogamoseña se une al Movimiento de los Comuneros 1781, destacándose Lorenzo Alcantuz. El proceso de la erección de la parroquia implicó la extinción del resguardo indígena constituido por Egas de Guzmán el 31 de agosto de 1596. Dicho proceso fue el resultado del profundo mestizaje producido en la región y el sufrimiento de élites locales pugnaban por lograr reconocimiento social en la sociedad estamental colonial. La población indígena se había diezmado notoriamente razón por la cual el corregidor de Tunja, José María Camposano y Lanz, recomendó el traslado de los indios a Paipa, la demolición de las chozas de los indios y el remate de las tierras liberadas entre los vecinos locales. Dicho concepto fue avalado y ratificado por el visitador Francisco Iscandón en 1778. Aunque los indios regresaron un año después, en virtud a que Francisco de Piñeres se opuso a las decisiones de Moreno y Escandón, sus terrenos y chozas ya habían sido ocupadas por los vecinos mestizos y blancos, por eso no les quedó otra alternativa que ubicarse en la zona de Moniquirá, en donde padecieron innumerables calamidades. Mientras tanto, la nueva parroquia de Sogamoso sufrió una gran transformación urbanística acorde a las características propias de los pueblos de españoles, y se fortalecía su situación económica de la mano de la ganadería que provenía de los llanos del Casanare y la intensificación del cultivo de cereales como trigo, maíz y cebada. La independencia Togamoso se enriqueció como centro de comercio de rebaños, superando a la capital en población. En esa época, las campiñas circunvecinas inundables se destinan a la alimentación del ganado y portado de los llanos de Casanare. Según Francisco J. Vergara, la ciudad se transforma en el primer centro mercantil de Boyacá y de valiosas y abundantes cosechas. El 6 de septiembre de 1810, el pueblo de Sogamoso recibió el título de Villa Republicana como reconocimiento a su patriotismo. Esta fecha no representa la fundación de la ciudad que ya tenía varios siglos de existencia. En tal sentido, hay un error histórico en la ley que lleva en su título la frase celebración de la fundación de Sogamoso Uyacap, por medio de la cual la nación se vincula el IND honores al municipio de Sogamoso. Del departamento Boyacá. Con motivo de la conmemoración de los 200 años de haber sido erigida como Villa Republicana, se saltan las virtudes de quienes adhirieron a la causa de la independencia y se editan otras disposiciones en materia presupuestal. franja tropical con un clima moderado en razón de su altura sobre el nivel del mar. Sogamoso se encuentra en la parte oriental del antiguo Valle de Sogamoso, ubicado en la región del Alto Chicamocha, en las distribuaciones del ramal oriental de la cordillera de los Andes, la rega, el río Chicamocha. Los puntos más sobresalientes en el área urbana son el Cerro de Chacón al sur y el Cerro de Santa Bárbara al oriente. Límites. El valle de Sogamoso está bordeado por una cadena montañosa que forma parte de la cordillera oriental de los Andes. El municipio limita al norte con los municipios de Nopsa y Tópaga. Al oriente con los municipios de Tópaga, Monguí y Aquitania. Al sur con Aquitania, Cuitiva e Isa. Y al occidente con Tibasosa, Pirabitova e Isa.